Exposición de su tema en esta mañana. Gracias Carolina, amable televidente. Me preocupó el hecho de que unos agentes entraran en la comunidad de las Guamas sin ningún tipo de de planificación, porque no tenían orden ni se trataba de la vivienda que había sido denunciada. Y yo le pido a, a las autoridades que investiguen esa patrulla que para mí es un acto de irrespeto y estaban detrás de otras cosas en Navidad. Me atrevo a asegurar de que se le pudo haber pegado algo. Miren, trataba Sócrates el tema de los derechos humanos y aunque Naciones Unidas ha jugado un rol importante y lo sigue jugando, en ocasiones siento que que desdice de sus propias bases fundamentales y sobre todo en aquellos temas de, de respeto a la determinación de los pueblos. Pero sí que los derechos fundamentales que hoy enarbolamos como Estado social, democrático y de derecho, aún falta mucho por cumplirse. Y hay un, un departamento de evaluación de esos, de, de, del cumplimiento de esos derechos humanos declarados. Y qué bueno que la República Dominicana haya adoptado en, gran, en su totalidad como convicción de Estado. De que en el Estado Dominicano se cumplan cada uno. Yo decía que aún hay muchas cosas por las que hay que luchar y lograr, ya que se registran en ocasiones abusos de autoridad. Pero eso no es el sistema en general. Son individuos que, que desdicen de su función. Son individuos que, como eso que pasó ahí en las Guamas, eh, atropellan. Y sin medir consecuencias, usan su uniforme para atropellar. Eh, pero le vamos a solicitar al general Ten, mi primo, que ponga atención a ese grupito que fue a esa vivienda, porque en su gestión debe de evitar que se den actos de violación de esos derechos y que no se vea la institución eh, afectada en su imagen por actuaciones de uno o dos agentes desaprensivo. Lo hago conjuntamente con este tema del cumplimiento de los derechos humanos y que hoy debe ser un gran día para evaluarnos y autoevaluarnos también nosotros mismos. En nuestras propias actuaciones, en la casa, en, con el amigo, con, con la familia, con lo, en nuestro trabajo. Eso es importante que se nos recuerde porque perdemos a veces eh, el norte. Por otro lado, un derecho que también es reconocido y por la República Dominicana y que Fulvio, dije, hablar en día pasado de, de que estuvimos celebrando el Día del Discapacitado. Entonces, la ley 42-2000 sobre discapacidad en la República Dominicana que dentro de sus considerando establece que el Estado Dominicano reconoce a las personas con discapacidad como sujetos con iguales derechos y deberes humanos, constitucionales y civiles, que aquellas que no se encuentran en esta condición. Pero a la vez la propia ley establece en el artículo 10 el Estado asegura la provisión de recursos económicos que faciliten a las personas con discapacidad el acceso a incorporarse de manera efectiva al sistema productivo nacional. Se observarán créditos públicos para aquellos casos en que el rendimiento profesional o laboral de las personas con discapacidad puedan eficientizarse con el proveimiento de adictamientos científicos técnicos colocados en mercados y para financiar proyectos empresariales cuya viabilidad sea debidamente demostrada. Esto solamente basta con leerlo y haces tú una evaluación general si el Estado en algún momento ha planificado o tiene por lo menos un plan piloto. Y esto lo traigo a colación porque creo que desde mi momento en que fui regidor, siempre vi bien que en el ayuntamiento se emplearan discapacitados de la asociación de discapacitados de aquí de San Francisco, quienes hacían una labor o han hecho una labor importantísima. ¿Y qué cosa? Eso reactiva en el, en el individuo una esperanza pero sobre todo le da seguridad y le da mayor énfasis, él, al compromiso que asume y lo hace bien. O se esfuerza por hacerlo bien. José Luis Baez dice que le tiene miedo a los abogados que tienen esa condición. Bueno. Porque, porque son más estudiosos que nosotros. Sobre No sé todo, de dónde saca eso. Pero sobre él todo. Él lo dice con mucha propiedad. Bueno, hay que ver a Tañán Pérez Méndez. Sí. Toda una lumbrera. <risa> Un hombre, un hombre para así. sus condiciones. Un hombre encojonado. Entonces, cuando esta ley, que por cumplimiento quizás, o por, a, por a, acercarnos a lo ideal en el Estado social, democrático y de derecho, data del 2000, pero también tiene exenciones y facilidades en el transporte. Y yo me pregunto, ¿se cumple? Se le da esa, como a la envejeciente, se le dan las retribuciones que el Estado dice que por ley le corresponden para promover y asegurarle una vida digna al discapacitado. Los políticos, los funcionarios, hacemos lo propio, lo, yo no soy funcionario, es decir, el ciudadano hace lo propio con el discapacitado. Y creo esto propicio, porque a futuro inmediato hay quienes se están eh, entusiasmando por ser regidores, alcaldes. Y dentro de los proyectos creo viable la de propiciar un municipio inclusivo y protector de las personas con discapacidad. Y yo tengo más que horas, horas grabadas de mis planteamientos en sala capitular del proyecto de desocupación de aceras entendiendo que un discapacitado en que viva en una cuadra con las construcciones que han hecho individualmente sin control del ayuntamiento cuando hacen esas, esos, esas rampas para las para las marquesinas, sin entender que esa es una vía pública que no pertenece a la propiedad directa de, de la casa, sino que se comparte ese espacio con la totalidad de los ciudadanos. Eso yo creo que son puntos fundamentales y, y deben ser propiciados por quienes asistan o sean. ¿Y qué, elegido. ¿Y qué tú planteas que el que tenga su marquesina se la debarate? Claro que sí, porque el que tiene su marquesina debe Ay, de adecuar la santo, entrada de su padre, vehículo padre, acorde al nivel de la acera. Padre, y eso padre, está padre, contenido en la ley 675, santo. se reguló Pero con el la que, ley 6232. Una, una marquesina no se hace con el mismo nivel de la acera porque una marquesina se hace con una pendiente variable. Bueno, lo que con una inclinación, lo que, que tú tienes que, ten... un punto allá, terminar con uno aquí. No, lo que tienes Me que. Me va a discutir de ingeniería también. No, para nada. <risa> no, no, no que... Para no, nada. Pero eso que no tiene sustento. Tiene sustento. Entonces, Entonces, ¿cómo porque cómo no puedes abusar no, no, no, eso que él se refiere? ¿Qué hacer? Claro, la casa es la que tiene, tiene que, que se adaptarse se al orden público. Que la mayor parte de las construcciones que se hagan, que se están eso haciendo, eso es incorrecto las instalaciones precisas para que los discapacitados puedan accesar a ella, pero eso no tiene nada que ver con la maquicina que se hacen Claro en la que casa. sí, porque no la, acera, que la acera, que no puede tener no, nada que ver con eso. no puede tener esa distorsión y ese obstáculo para una para un tránsito de una de una esquina a otra de una silla de ruedas para ponerte el caso no debe, ninguna casa Bien, debe de ocupar un espacio. Bueno, yo lo hice provita. cuando fui regidor. ¿Cuántas rompieron? Más de tres. Ni una pueden romper. Pues mira que ni, sí, ni lo, a ninguna le pueden poner Pues claro mano. que sí. A ninguna le claro pueden que poner sí. la mano. Porque claro el derecho sí. de propiedad. Eso no es parte de del mano. derecho de propiedad. La claro, acera no claro, es parte claro, del claro de derecho que propiedad. No, claro de propiedad. No, eso es público. No claro que sí. Claro que sí. Estás. Totalmente de fuera de si sí, Eso te lo discuto y te lo sostengo. Ah, no, discutí, lo de por, nada. no, no, y pero por ley. Por ley. Claro que sí. Como hay que retirar, se retira y se ahí, lograron eso. retirar y dejarle los espacios. Y yo te la señalo las calles que yo pude transitar, donde las aceras fueron violadas por los constructores y posteriormente fueron recuperadas. Y te lo puedo mencionar. Directamente, tú sabes que existió desde que yo era pequeño, frente a mi casa, donde está la logia Juan 23, no, la logia aquí en, en frente a la casa senatorial. En un momento llegó la propuesta de hacerle la verja. Y una de las condiciones que yo puse para yo votar por esa propuesta, que entendía que era correcto, ahí, ahí asistía mi abuelo. Y te puedo decir que nosotros al hacer la acera, la condición fue retirarla hacia adentro para dejarle un espacio, por lo menos, claro. de que dos personas transitaran. Eso, Ahí no era eso, un... Eso está fuera del ámbito de competencia. Y de... Falso. Fuera del Falso, porque de cuando, de usted, usted, usted, cuando usted pone afuera, la condición, no va a llegar a nada en esta discusión. Usted, Mira, no, no, no. no. Vámonos al WhatsApp. Permíteme, permíteme. Permíteme. Eso no va a llegar ninguna va a llegar. Bueno, sí, resultado. porque él lo va a <ríe> mantener <ríe> en una posición. Vamos, Legalmente, a, a, la no. ley 176 <ríe> tiene el, el derecho, la ley 675 le da facultad al ayuntamiento de regular la Constitución. Claro, sí. no lo puede hacer. Claro, usted están hablando como regidor, que no puede hacer eso, que no puede salir a un PNA. Claro que sí. Ustedes claro, usted lo que, que, es que le... tiene que hacer es aprobar resoluciones. Claro, claro. Pero ya es la base de, de la resolución. De, oigan, oigan, Ustedes quieren tomar en el WhatsApp. Es la base de resolución. Quieren tomar en el Iniciamos con Ramón pero Ustedes tienen ejecutivo ahí. Pero, Déjame concluir. No, no, no, ya está bueno. Vamos, perdón, vamos al WhatsApp. ¿Vamos, a WhatsApp, vamos al WhatsApp. Permíteme, permíteme a mí. No no, minar, no, no, vamos al WhatsApp. Permíteme. al WhatsApp. me te me no, no. no, no, no. no, no. Te equivocas. No, no, no, así no. Así no, así no. Vamos así no. al WhatsApp. Bueno. Así no, así no. Vamos al WhatsApp. Así no, pues nos vamos.